Bueno, pues yo me llamo Pepa Sanz, he nacido en Bilbao, tengo 65 años y, y soy la secretaria del colectivo antitarino y animalista de Vizcaya. Pues desde luego los espacios verdes. Espacios verdes y edificios también emblemáticos. Pues desde luego en Bilbao también más espacios verdes porque yo creo que hay pocos, el parque se ha quedado pequeño, aunque últimamente yo creo que están abriendo más espacios, pero y luego algo. ...algún sitio para estar con nuestros animales tranquilamente también... ¿eh? ...porque ahí nos, nos han dejado un trocito de terreno ahí en el parque... ...es demasiado pequeño. Pues yo lógicamente la plaza de toros de Bilbao... ...porque me parece la plaza de torturas. De momento solo eso, pienso que solo eso.